Eh, Pablo González, en representación de Sarén Sarea, la red de organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi, que se ha constituido el año pasado y que ahora mismo nos va a presentar. Eh, un poco lo que buscábamos en esta ponencia era eh, ver el, el posicionamiento de las organizaciones del sector ante este panorama, hacia dónde queremos ir, cuál creemos que es nuestro valor, Nada, sin más te, te paso la palabra muchas gracias. Bueno, pues eh, pues gracias eh, y buenos días. El, yo por aclarar, aunque por aclarar y por reconocer el trabajo del observatorio. Eh, hemos, hemos convocado esta jornada a la limón, digamos, entre el observatorio y Sarensarea, Sarea, ¿no? eh, en realidad es una manera cómoda de hacer las cosas, porque nosotros hemos puesto el logo, Saren Sarea ha puesto el logo y todo el trabajo lo ha puesto el observatorio. Así que, nada, muchas, muchas gracias por el, por el esfuerzo y el trabajo. ¿no? Bueno, dicho, dicho esto, la, la idea es hacer un poco repaso de cómo vemos, de cómo vemos en Saren Sarea algunas de las cosas. Eh, en, en una perspectiva seguramente mucho más, eh, mucho más local, ...y mucho más de andar por casa que el, que el enfoque que nos ha hecho eh, José Manuel. Eh, SADEN Sarea, como decía, como decía ahora Raúl, se constituyó el año pasado, en el año 2014, en abril de 2014. Lo conformamos, con lo conformamos 13 redes eh, pues relacionadas con, con el ámbito de la inclusión, de las personas mayores, de las familias, de la discapacidad... Y Pretendíamos básicamente cuatro cosas. Fomentar, en lo que en nuestra mano estuviera, una sociedad eh, bueno, pues más cohesionada, más inclusiva, más participativa, más justa. Poner a las personas en el centro. Contribuir también a cohesionar el tercer sector y con una vocación de, de interlocución y de influencia en políticas, en políticas eh, sociales. Dicho esto, supongo que estamos contribuyendo a evitar pasar a la edad de, de piedra ¿no? por, el, por el camino este que, que decías. ¿no? Eh, desde un punto de vista cuantitativo que a, a veces ayuda para, para hacerte una idea, pues somos del orden de 3.500 organizaciones, contribuimos en un 2,2 al PIB, agrupamos a, del orden de 37.000 profesionales y a 127.000 personas voluntarias. Es decir, hay un número razonablemente significativo de presencia en nuestra, en nuestra comunidad. Yo creo que somos todas organizaciones que llevamos un largo recorrido temporal, es decir, que hemos pasado por momentos buenos, por momentos malos y por momentos regulares y que en todos ellos, y que en todos ellos hemos hecho desde, desde nuestro punto de vista o desde mi punto de vista básicamente cuatro cosas todo el rato. Reivindicar y poner en la conciencia social las carencias, buscar soluciones factibles a esas, a esas carencias y a esas situaciones de reivindicación, darles formatos de servicios que dan salida a, esa, a esas soluciones y contribuir a la consolidación, cuando se tiene éxito de estas cosas, eh, a, a la consolidación de sistemas que acaban siendo de responsabilidad pública, pero que siguen ese recorrido. Siguen ese recorrido. No, no lo inventan las administraciones, por regla general, y... y y lo inventamos nosotros. Si nosotros fuéramos una farmacéutica, pues tendríamos el copyright de un montón de servicios que ahora son eh, públicos. ¿no? no lo somos, gracias a Dios. Bueno, no lo somos, simplemente. Yo creo que la vinculación, eh, desde, desde nuestro punto de vista, en, la, en este rato que tengo oportunidad de hablar, no, no, no me gusta excesivamente vincular el valor del tercer sector a situaciones de crisis o de, o de debilitamiento, porque yo supongo que en ciclos largos pues las cosas cambiarán, habrá momentos mejores o peores. Yo creo que trasciende. ¿no? Yo sí creo que esa vinculación del tercer sector a situaciones de crisis pues alimenta muchos programas de, de medios de comunicación. Son muchas horas de programación y tiene un efecto mediático que no digo que no sea cierto, pero que a veces es un poco exagerado. Y en, cualquier caso, y en cualquier caso, yo preferiría no, no enfocar esta intervención mía desde ese, solo desde ese, desde ese ángulo. ¿no? Donde, donde radica realmente nuestra aportación desde nuestro punto de vista, más allá de estas situaciones de, de debilitamiento, eh, es en la capacidad de flexibilidad, de permeabilidad a las, a las necesidades y de capacidad de respuesta. Inmediata, rápida, no enconsetada. Eso desde el punto de vista de respuesta a personas y desde el punto de vista social, pues contribuir a, una, a un modelo de sociedad eh, más, eh, más participativa y de mayor calidad democrática. Yo no creo que nadie se conformaría con aparentes modelos democráticos en los que cada cuatro años uno va y mete un papel. Las sociedades se articulan en modelos participativos a través de, de muchos más tejidos sociales, en el que el tercer sector realmente es, es, un, es un actor eh, importante. Y además, muchas de las organizaciones sociales están constituidas, están gobernadas por las propias personas que reciben los servicios. Es una contribución añadida, es un, es un control añadido es un elemento más ¿no? esto es evidente en algunos casos, en el caso de la discapacidad que para mí es más próximo esto es absolutamente evidente eh, esto que digo yo creo que el valor este que digo se hace patente yo creo en, nuestra, en lo que acabo de decir, en nuestra propia creencia ¿no? pero sí me gustaría dar dos pinceladas a lo que dicen otros el, el anteproyecto de ley o el proyecto de ley del tercer sector social de Euskadi tiene una exposición de motivos que no, no voy a pararme en todo ella, ¿no? porque es, es larga y es profusa, y, pero sí tiene nueve sí, sí he recuperado nueve, nueve ideas que a mí me parecen importantes, porque ya no, no lo decimos nosotros, lo dicen, lo dicen otros, hablando de nosotros, respecto a lo que es la, la aportación de, del tercer sector. Esto es una ley que para nosotros es importante, como sabéis, que para esa densidad es importante en la medida en que reconoce nuestra, nuestra existencia y articula articula relaciones con la Administración y, y en ese sentido es importante y esperemos que, que vaya todo lo, todo lo bien que deseamos ¿no? pero ese, ese, esa exposición de motivos reconoce al tercer sector eh, el hecho de estar muy vinculado a la iniciativa ciudadana y ser un elemento canalizador de la participación social a la promoción de la inclusión social y el ejercicio de derechos también a su capacidad de combinar respuesta y colaboración, algo que decía José Manuel, me parece, al final, en esa necesidad. ¿no? Le reconoce también como un activo fundamental para configurar una sociedad eh, más justa, más cohesionada y canalizar capital social, relacional y humano. Una cosa que en muchas ocasiones se nos olvida, pero que yo creo que hay que ponerle en valor, es la participación en la creación de sistemas que son ahora de responsabilidad pública. Que no lo hubieran sido si no hubiera habido ese germen. ¿no? Si yo creo que de alguna manera nosotros trabajamos apostando por, por poner respuestas novedosas que cuando salen bien pasan a ser responsabilidad pública y cuando salen mal pues es algo que nos comemos nosotros con, nuestra, con nuestro riesgo y ya está y no, pasa, y no pasa nada pero por lo menos si es bueno yo creo que, que esto se, se sepa y se reconozca hay una cuestión importante que yo creo que dice también el, eh, la exposición de motivos que es la necesidad que tiene el sector público y la acción de gobierno de reinventarse y buscar nuevas fórmulas que mejoren la calidad democrática de nuestras sociedades y en ese sentido eh, Creo que merece la pena decirlo en la medida en que, insisto, no lo decimos nosotros, lo dice un anteproyecto de ley. Eh, en ese sentido, el tercer sector es un magnífico canalizador de esa, de esa circunstancia. Bueno, habla de algunas cosas más, como es la participación social y también la mayor eficacia y aprovechamiento de recursos. Yo no voy a insistir mucho en esto porque simplemente no nos suena raro, yo creo que más o menos todos lo hemos oído... Y también es verdad que podemos pensar que una exposición de motivos de una ley del tercer sector es como la primavera. Bueno, como la primavera de un día no como hoy, como la primavera soleada con cantos de pájaros, pero que en realidad nadie se la cree. Bueno, hay una cosa que es importante también. Cuando se pregunta a la sociedad repetidamente sobre qué opina de, de las organizaciones del tercer sector, son las organizaciones mejor valoradas socialmente. No, no voy a pararme en, en encuesta sobre, sobre encuesta, pero sí dar algunas pinceladas porque viene de 2007. El barómetro, decís en 2007, las organizaciones de ayuda e intervención social las mejor valoradas junto a las de derechos humanos y del desarrollo. Ese mismo barómetro del 2011, las ONGs, el primer lugar en el ranking de credibilidad. El estudio del tercer sector de Vizcaya de 2012. Mejor valoradas y mayor confianza que el resto de los agentes sociales. Una media de 6,73 y una confianza de un 6,27. Y siete de cada 10 personas están de acuerdo en que son organizaciones que contribuyen a la transformación social, posibilitan la participación y resuelven problemas que las administraciones públicas no consiguen resolver. En 2013, el Barómetro de la UPV los movimientos sociales y las ONGs, las instituciones que generan mayor confianza, 6,7, 5,6 sobre 10. Y el barómetro de confianza de el de 2014, las ONGs son las instituciones con más confianza, suscitan en España con un 59% de apoyos. Quiero decir con esto, nosotros tenemos identificado donde aportamos valor, cuando alguien lo escribe, nada menos que en un marco de exposición de motivos de una ley, lo reconoce y cuando se pregunta a, repetidas veces a las personas que andamos por la calle, pues sí parece que somos organizaciones que merecen, que merecen reconocimiento y respeto social. Por eso, eh, desde nuestro punto de vista, más allá de los ciclos en los que nos encontremos, los habrá mejores, los habrá peores, entendemos que contribuimos a colaborar en la construcción de una sociedad cohesionada, a promover y defender derechos de las personas y especialmente de aquellas en situación desfavorable, a facilitar la, par la participación de personas o bien directamente o bien a través de las organizaciones y a tener capacidad de interlocución con distintos agentes y de influencia social. Esto que realmente es la visión de nuestra contribución se corresponde prácticamente con la visión definida en Sare en -Sare En definitiva, y por decir de una manera resumida, yo diría que el tercer sector, que las organizaciones del tercer sector, somos como el zumo de naranja. Siempre es bueno y en situaciones de carencia, pues imprescindible. Y esa sería un poco la sensación que podríamos tener. Esta, esto ha salido, mal. Eh, ha salido mal, a pesar de que lo hemos intentado. Bueno, esta es un poco la, la sensación que tendríamos, eh, tanto de cara a la crisis que no me extenderé, pero sí me voy a parar... En una, en una situación que es más, es más local, pero que yo creo que puede ser importante, que en este, en este momento, en este momento, eh, respecto, respecto a la situación que vivimos de crisis, yo supongo que tendremos que seguir haciendo lo mismo que hemos hecho. Es decir, buscar soluciones, desde la, la cercanía y la legitimación social y tener la capacidad de llegar allí hasta donde no llegan la, eh, las administraciones. Pero hay una cosita en la que estamos metidos, yo creo que por lo menos desde el año 2008 en nuestra comunidad, que es en la, en la construcción de un sistema eh, de servicios sociales, con la, con la ley eh, de servicios sociales de diciembre de 2008 y con los distintos avatares que los distintos desarrollos han ido, han ido teniendo. Yo creo que para ese desarrollo de la ley, la, la ley en su artículo 5 y en su artículo 14 se define, lo, define las prestaciones y los servicios como una naturaleza fundamentalmente relacional. Para que eso sea posible, para que sea posible desplegar servicios de carácter relacional, eh, hay, desde, desde mi punto de vista vamos a tener ocasión de tener que abordar tres, tres cosas. Una primera es la cartera de prestaciones y servicios. Claro, está el acuerdo de diciembre pasado sobre la cartera, es estupendo, permite que siga habiendo partido, digamos, y siga habiendo despliegue de la ley, pero dotar de contenido al despliegue de esa cartera, desde nuestro punto de vista, pues puede ser diferente si, eh, si vamos articulando eh, servicios eh, basados, basados en apoyar proyectos de vida y no servicios basados en responder solamente a carencias en un momento determinado. Si somos capaces de desarrollar esa cartera poniendo a las personas como propietarias de su vida y en consecuencia los demás somos alguien que apoyamos a que esos deseos, esas expectativas y esas necesidades lleguen allí a donde las personas desean o si vamos por un modelo en el que nos hacemos fuertes en la prescripción de la administración. Haremos... En, según nos vayamos yendo a un sitio o a otro, haremos una construcción diferente. Y creo que ese es en, en ese modelo relacional para que podamos tener a las personas en el centro, para que nos alejemos de modelos de prescripción, para que sean servicios capaces de sustentar proyectos de vida, las eh, organizaciones del tercer sector son organizaciones no necesarias sino casi, diría yo, imprescindibles. La segunda... La segunda cuestión es la regulación de los servicios. Cuando se regulan los servicios es muy fácil regular con parámetros objetivos, metros cuadrados, números de registros, eh, en fin, todo este tipo de cosas que son muy fáciles desde un ámbito de la lógica de la administración de, de controlar y de chequear. Realmente yo no creo que nadie se crea que la calidad de vida de una persona o la sensación de poder sobre su vida pasa porque su sala su salón de casa tenga 40 o 35 metros. No, no creo que pase por ahí, nadie lo cree. Ahí tendríamos la oportunidad de buscar modelos mucho más sistémicos, mucho más parecidos a, a, a modelos de calidad implantados, como puede ser FQM, como pueden ser otros, en los que tú vas analizando cómo impactan diferentes variables en un resultado final. Y no tanto estás analizando eh, parámetros eh, funcionales que son muy objetivos, que son muy fáciles de seguir, insisto nuevamente, por los responsables eh, finales, pero que realmente no es lo que más impacta en el resultado final que, que esperas. Si vamos a estos modelos mucho más dinámicos, mucho más eh, sistémicos, probablemente desde mi punto de vista nuevamente las organizaciones del tercer sector vuelven a no ser necesarias, vuelven a ser imprescindibles. Y finalmente está la colaboración con la sociedad civil organizada. Si vamos a un modelo en el que realmente nos creemos que la sociedad civil organizada pasa por organizaciones que son interlocutoras, les tenemos que dar un espacio que así sea. Yo creo que eh, tenemos un riesgo, tenemos un riesgo eh, y que es eh, decía antes José Manuel, ¿no? la retórica, tenemos un riesgo de tener una magnífica retórica, grandes principios, tener unos grandes principios y unas realidades... Regulares. Yo creo que esto es normal. Yo creo que a todos nos puede pasar que entre las definiciones y la operativa haya un cierto, un cierto intervalo. Pero es malo que sea un intervalo percibido como, como dicho andando por casa, como, como una trola. Entonces, cuando eso pasa, eso es malo. ¿no? Entonces, yo creo que el, el, si realmente el discurso de eh, «es bueno» Y apostamos por sociedades avanzadas, sociedades en las que hay una participación social, en las que hay una interlocución con movimientos sociales. Es necesario nuevamente que se articule eh, la participación de la sociedad civil organizada y nuevamente el tercer sector vuelve no a ser necesario, sino yo diría que imprescindible. En resumen, desde nuestro punto de vista, más allá de los ciclos, pues el tercer sector cuenta con historia, tanto en situaciones de crisis como en ciclos expansivos, contribuye a una sociedad más participativa y democrática y resulta, yo al menos estoy convencido, pues imprescindible para construir un modelo de servicios sociales en clave relacional. Es decir que no seríamos organizaciones útiles por el pasado, que es algo que cada vez eh, hay más gente que lo cree, sino creo que seremos organizaciones imprescindibles para, para el futuro. no Incierto, siempre, por otra parte. Muchas gracias y nada más. Uh -huh.